Buenas estimados, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en un salón, en el salón de física de, del Liceo IEP, que nos han prestado por un ratito, estamos esperando para ir a una coordinación dentro de una hora y cuarto, y en este momento, en este ratito que nos queda entre ahora y la coordinación, vamos a dejar al chat de Microsoft totalmente expuesto. Esto eh, me lo motivó el estudiante Matías Furco, que la otra vez venía él muy contento, bajando la escalera con su máquina prendida, mostrándome chat de Microsoft, eh, yo desconfiaba y le decía, mira que no va a estar bueno esto, le vamos a hacer alguna pregunta y no voy a estar satisfecho con la respuesta, esta información está manipulada, las grandes empresas manipulan mucho la salida de la información y algunas son tan groseras que en realidad eh, terminan dándonos argumentos para que demostremos mucho más fácilmente el conjunto de técnicas que utilizan para sesgar. ¿Ah? para recortar, para desinformar y para adoctrinar. Y eso es lo que te va a mostrar Estropía hoy. En la, en la ventana de la izquierda tenés a el chat Bing, que es la inteligencia, la pseudo-inteligencia tremendamente artificial de Microsoft. ¿Ah? A la izquierda tenés a Edge con Bing. A la derecha tenés a GPT, que es un chat más abierto y menos controlado. A mí no me gusta ninguno de los dos. Le voy a hacer las mismas preguntas a Bing y a Chat ChatGPT, a ver, ¿qué nos responde cada una? Las preguntas que vamos a hacer van todas en contra de los intereses de Microsoft. Así que vamos a ver qué tan seguro es eso, qué tan honestas son las respuestas de Microsoft. ¿tá? Y yo ya lo probé esto, además. Por eso tengo las preguntas ahí. Esto lo hice ayer con un compañero de trabajo, un gran compañero y gran amigo, Gustavo Márquez, a quien le mando un abrazo. Eh, él hacía las mismas preguntas que yo a Bing, él las hacía en chat GPT. Y compartíamos datos y era... Realmente Impresionante e increíble La manipulación obscena Vomitiva y grotesca Que hace Microsoft de la información Te lo vamos a mostrar ahora Quédate por acá que te lo vamos a mostrar en vivo Bien. Las preguntas son las que están acá en el medio ¿tá? Son estas ¿sí? ¿Cuál es el sistema operativo más liviano? Primero que nada, tiene que responder Linux, obviamente ¿Cuál es el sistema operativo más seguro? Tiene que responder Linux también Luego conoces a Steve Ballmer van a ver que ahí ya las diferencias entre, los dos, eh, entre las dos inteligencias artificiales eh, son, son bastante grandes. Después, cuando le preguntemos, Steve Balmer ama a Linux, ahí se va a poner bastante interesante la cuestión, porque la, de, la, la inteligencia de Microsoft va a decir algo así como, a ti no te interesa eso. <risa> Quédate y te lo voy a mostrar. Y después le vamos a preguntar, ¿crees que Steve Balmer procedió amablemente con usuarios de Linux? Bueno, Steve Balmer fue un gorila. Lo más reprobable que existe en la industria del software. que usted no, no lo crea. Es más, no entiendo cómo Bill Gates permitió que este tipo estuviese durante tantos años. Seguramente si lo permitió es porque Bill Gates es un poco así también. Entonces, aprovechando que este tipo dijo las barbaridades más grandes sobre Linux y sobre un montón de cosas, dijo que Linux era cáncer, que Linux era... El que, que el que programaba con Linux programaba para, para la Unión Soviética y para los comunistas, dijo, ¿cuál tanta pavada y tanta idiotez que realmente merece un, un buen cachetazo de cuanto informático, inteligente y honesto haya por ahí. Así que, Dave, bien, gracias Dave por darle un cachetazo a este zángano. A este ¿sí? Bien, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es el sistema operativo más liviano? Voy a copiarla. El texto y lo voy a pegar aquí. Pregúntame cualquier cosa. Bueno, anda respondiéndome cuál es el sistema operativo más liviano. Mientras, en este caso, se lo preguntamos a ChatGPT. ¿Verdad? Y vamos a comparar las respuestas. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dicen unos y otros. ¿Verdad? Bien. Existen varios sistemas operativos livianos que se pueden utilizar en computadoras de baja potencia. Bien. Algunos ejemplos de sistemas operativos livianos son Lubuntu. Ya empieza mal porque Lubuntu no es... Uno de los sistemas operativos más livianos. Sí lo es, pero en un orden bastante bajo. Pupi Linux sí, está bien. Pupi Linux y sí, está bien. En ese caso está bien. Vamos a dárselo como más o menos bien. Estos sistemas operativos tienen un menor número de requisitos de sistema. Requis Estos sistemas tienen un menor número de requisitos de sistema. No, son requisitos de hardware. Chat, AI, de Bing, de Microsoft. Te estás expresando muy mal. Estos sistemas operativos tienen un menor número de requisitos de sistemas. Es como yo te diga, ¿qué es correr? Ir corriendo. ¿Y qué es ir corriendo? Correr. O sea, estoy dando vueltas sobre la misma idea y no estoy explicando nada. Eso es lo que hace esto. O sea, que está mal la respuesta. Está mal expresada y en realidad no es del todo acertada. Y ocupan un menor espacio en disco. Otro error, porque hoy en día vos tenés discos duros y tenés unidades de almacenamiento que no son discos. Así que no puedes ir en disco. Tendrías que haber dicho unidades de almacenamiento. Chat de Microsoft. Te gustaría saber más sobre alguno de estos sistemas? No, con lo que ya me dijiste me basta y me sobra bar de cuenta que no sabes nada de esto. Vamos a ver acá. Otro error. Lugund. se ve que están compartiendo información, por eso las inteligencias artificiales todavía no sé si algún día se a salir para algo. Hay que esperar a que pase la moda y después vemos. De... Lubuntu, ya hablamos. Pupi Linux, sí, está bien, está muy bien. Arch Linux, bueno, acá se empieza a meter ya con las distribuciones Linux más en profundidad. Body Antics, todas estas que dijo son Linux. De este lado, la información es incompleta. De este lado, perdón, es además de incompleta, errónea y mal expresada. Así que, punto para abajo para la inteligencia de Microsoft ya de entrada, ¿sí? Pero no es tan bajo el punto, ¿eh? no es tan bajo. Vamos a, poner, a preguntarle cuál es el sistema operativo más seguro. Vamos a preguntarle eso a Bing y lo mismo al chat GPT. Y vamos a ver qué es lo que responde. Bueno, según un artículo de Blog proseguro, o sea, Bing no sabe cuál es el sistema operativo más seguro. Tiene que consultar a otro lado para saberlo. Ya, ya empezamos a ver las brechas, ¿no? Vamos a ver el boquete en, el, en la caja fuerte. Existen varios sistemas operativos que se consideran seguros. Según un artículo de blog, Prosegur, Linux es el sistema operativo más seguro. O sea, esto no lo dice Bing, es según un artículo es el más seguro. No, Microsoft, Bill Gates, te hablo a vos, Bill Gates, Steve Ballard y todo lo demás. A Satya Nadella lo banco porque es un tipo que aparentemente tiene buenos valores humanos. Así que lo dejamos de costado. Microsoft, el sistema operativo más seguro es Linux. Es más seguro que Mac y más seguro que Windows. Por supuesto, galácticamente más que rubino. Sabes una cosa, Microsoft? Te lo voy a explicar yo, ya que vos no lo sabes Y tenés que consultar a Blog ProSegur, que no lo conoce ni tu mamá. Te voy a explicar Las 500 computadoras más grandes del mundo trabajan con procesadores AMD. No son Intel, son todas AMD. Y además, sabes que tienen adentro? Linux. Para tu información. Te lo dice Hugo Napoli, no Blog ProSegur. Busca información por ahí, vos que tenés canales a donde meterte como si fueras un pulpo. Miremos cómo... Bueno, acá ya está tirando fruta. ¡Oh! No, es, no existe un sistema de seguro. A ver. Linux es el sistema operativo más seguro porque para poder utilizarlo adecuadamente suele requerir que un usuario tenga conocimientos informáticos. No, no es por eso es más seguro. No es, por, no, no es más seguro porque nadie lo conoce y entonces no se sabe cómo usar. No. Es más seguro por su método de seguridad. Porque dentro de su ADN, dentro de su código, fue pensado primero una estructura de seguridad fue pensada, luego una estructura de privacidad y luego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 Trabajamos servidores de máxima seguridad, que además los servidores son todos Linux, como los tuyos, Microsoft. Es decir, cualquier persona puede revisarlo y buscar fallos, sí. En el caso de Microsoft, no. No podés revisarlos para buscar fallos, y eso que está lleno de fallos. Bueno, a ver bueno acá tenemos algo interesante. ChatGPT nos habla de, del sistema BCD que yo te, te nombré, no, nombraba recién. A ver, no hay un sistema operativo que sea completamente seguro. Bueno, eso es cierto, pero ya se empezar a tirar fruta, porque la respuesta no puede empezar así. Ya que todos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por hackers o malware. Vamos a dársela por balda. Sin embargo, algunos sistemas operativos se consideran más seguros que otros debido a su arquitectura y enfoque en la seguridad. Lo que estaba diciendo de Linux, ¿verdad? A continuación mencionaré algunos de los sistemas operativos más seguros. Cubes es Linux, Tails es Linux, OpenBSD no es Linux, pero es un primo, o es un hermano de Linux, está muy bien, eso también. Y Chrome OS, que es basada en Linux, por lo que yo sé. Es importante tener en cuenta que la seguridad de un sistema operativo también depende de cómo se configure y se utilice. Está, Eso es cierto. Eso es muy bien. Windows puede ser muy seguro si está bien configurado. Eso es verdad. ¿Está? Bueno, muy bien. Muy bien. Hasta ahora sigue siendo penosamente peor el chat de Microsoft, ¿verdad? Porque responde menos y a veces hasta mal incluso. Responde menos, sesgado y mal. Vamos por la tercera pregunta. Y acá es donde se empieza a poner interesante. ¿Conoces a Steve Balmer? A ver. A ver qué dice el chat de Microsoft... Y a ver qué dice ChatGPT. Bueno, sí, ¿qué dice Microsoft de uno de sus perros arnosos más violentos? Dice: Sí, Steve Ballmer es un empresario y magnate de negocios. Wow, es un magnate de negocios, cuidado. Estadounidense. Fue el CEO de Microsoft desde enero de 2000 hasta febrero de 2014. Bill Gates, ¿14 años tuviste a este gorila a la presidencia de Microsoft? Cada vez me, decep me decepcionas más, Bill Gates, ¿eh? ¿Vos querés solucionar virus biológicos pero no podés solucionar los virus de tu sistema operativo? Y entre eso y esto, la verdad que estás, estás cayendo muy bajo, tío Bill. Bueno, a ver. ¿Y qué pasó? No? Ah, hubo un error. ¿Cómo? Bueno, a ver. Falló el chat GPT. El de Microsoft no falló todavía. Es el único punto a favor que veo. <risa> Por ahora. Y capaz que fue de casualidad que no falló. O capaz que fue de casualidad que falló el otro chat. A ver. ¿Conoces a Steve Ballmer? ¿O no se puede preguntar por Steve Ballmer? ¿O no se puede opinar sobre Steve Ballmer? ¿Cuál es el problema? Uh, Talento el chat GPT, el chat de Microsoft es bastante más rápido. Ese es otro punto a favor. Pero si es rápido y no se cae, pero me da información sesgada, errónea y breve, entonces prefiero el que demora. Bueno, muy bien. ¿Cómo vemos el chat GPT? Siempre es mucho más profundo, más profuso. Siempre va más al detalle, ¿verdad? Eh, lo, de, lo de Microsoft es poquito y, y ahí, hasta ahí. Es limitadito. Sos, sos limitadito. Chacito de Microsoft, ti, bing. Ahí tenemos. Sí, Steve me es un empresario estadounidense que es conocido por haber sido CEO de Microsoft de 2000 a 2014. Lo mismo que dijo Microsoft. Durante su mandato, Balmer supervisó el lanzamiento de varios productos importantes, como Windows XP, Bookie Office 365, ta, ta, ta, ta. Energía de entusiasmo, oh, se si habrá tenido energía, sobre todo para atacar, para atacar gratuitamente a gente que estaba haciendo las cosas bien. Después de dejar Microsoft, Balmer se ha centrado en actividades filantrópicas, claro, como todos. Como un montón de, de magnates de los negocios que después se dedican a la filantropía. Habría que ver qué hay atrás de la filantropía de esa gente. Propietario del equipo de baloncesto de Los Ángeles Clippers. Ah, bueno, está. Seguí jugando al básquet que ahí estás está mejor. Y no te metas con la gente. Eso, eso es lo que te recomendamos acá en Tropia Binaria. Bueno, vamos a ir a... Vamos a preguntarle si Steve Ballmer ama a Linux. Acá van a ver el primer derrape del chat de Microsoft. A ver. Bueno, a ver. Mientras esperamos allá de GPT, vamos a ir al chat de Microsoft. Steve Ballmer, el ex CEO de Microsoft, calificó a Linux de cáncer hace unos años. Sin embargo, en una cena organizada por la revista Fortune, Balmer dijo que su opinión sobre Linux ha cambiado y que ahora le gusta. A ver, ¿se disculpó públicamente? No, lo que dice Microsoft es que en una cena organizada para la revista de los magnates de más guita de todo el universo, ahí dijo que ahora le gusta, que su opinión sobre Linux ha cambiado. Bueno, esa es la respuesta que tiene Microsoft. Bueno, muy bien, vamos a ver a ChatGPT. Históricamente, históricamente, o sea que una y otra vez el tipo estuvo. Dándole a lo mismo, ¿no? Dale, pegale a Linux, pegale a Linux gratuitamente, porque Linux está ahí. Linux no le hizo nada a nadie, es decir, Linux espera que vos te acerques, pero Linux no, no, no hizo guerra contra nadie, ni, ni hizo difamación contra nadie. No ha sido conocido por amar a Linux, de hecho, durante su tiempo como CEO de Microsoft, Balmer hizo declaraciones negativas sobre Linux en varias ocasiones, calificándolo de cáncer y amenaza para la propiedad intelectual. En ese momento Microsoft veía a Linux como un competidor directo de su sistema operativo Windows. O sea, Microsoft se inventó eso en su cabeza. Y se involucraba en una serie de disputas legales con empresas que utilizaban Linux. O sea, la idea es que como yo creo que tengo un competidor, hay que matarlo al competidor. Esa, esa es la idea de Balma y de toda la gorilada, ¿verdad? Sin embargo, en los años más recientes Microsoft ha cambiado su postura en relación a Linux y ha comenzado a adoptar una postura más amigable con esta plataforma. ¿Por qué? Porque lo está usando. ¿Por qué? Porque todos los servidores de Microsoft son Linux. Por eso mismo, se, se avivaron 14 años más tarde. 14 años tuvieron para avivarse que Linux estaba bien. En 2014, bajo la dirección de Satya Nadella, Microsoft se unió a Linux Foundation y desde entonces ha desarrollado versiones de sus productos como SQL Server y .NET para su uso. Vamos a preguntarle qué relación tiene Steve Ballmer con el comunismo. Esa pregunta no está acá, porque yo ayer hice esto y el chat GPT me decía que además Steve Ballmer había dicho que si programas para Linux, programas para el comunismo Vamos a ver a Steve Ballmer Linux y el comunismo A ver qué es lo que, que nos dice ¿Ves? Como ves, es súper transparente Yo lo que estoy haciendo es este, Copiar No le estoy preguntando cosas distintas a los dos Ah, ahora sí, me lo dice Ahora sí, no lo dijo antes Pero lo dice ahora, mira Hace unos años Steve Balmer por entonces, de Microsoft Calificó a Linux de cáncer y de comunismo Sin embargo, una cena organizada por la revista Fortune Dijo que ahora le gusta eso Sí, sí dijo que era un, un desastre, que había que matarlo, que había que prenderlo fuego vivo. Ah, pero a él le gusta. Bueno, esto ya es mucho más inteligente, el chat GPT. No hay una relación directa entre Steve, Almer, Linux y el comunismo. Estos son temas y conceptos diferentes que no están necesariamente relacionados entre sí. En el pasado, y ahora se pone lindo. A ver, a ver, a ver. <risa> esto me gusta cada vez más. ¿Cómo me gusta desmitificar a grandes cerdos? Realmente. Perdonen si no estoy eh, dentro de lo que acostumbro a hacer pero estoy como en mi movimiento, como en mi salsa. Permítanme un canal de 1600 suscriptores mostrándote estas incongruencias tremendas ahora que todo el mundo habla de chat GPT, como todo el mundo hablaba de Shakira, no, no me gusta Shakira, nunca me gustó Shakira. No Carlos, todo el mundo habla del Arias Espósito, no, no sé ni quién es. ¿Qué Y esto es lo mismo. Ahora, ahora el chat GPT parece que hay como... hay bombas, bombas, bombas, todo el tiempo, que hacen que se nos desvíe la atención. Bueno, yo ahora decido contrabombear a esa bomba. Decido contraatacar a esa intención de confundir. ¿no? Acá te estoy mostrando en vivo y en directo cómo funcionan las inteligencias artificiales. En el pasado Steve Ballmer ha expresado su opinión negativa sobre Linux y ha hablado en contra del software de código abierto. Sin embargo, en años más recientes, Microsoft ha adoptado una postura más colaborativa. Sí, pero eso fue porque vino Satya Nadella. Eso no fue porque Steve Ballmer eh, hubiera desarrollado una mejor postura. ¿Sí? Entonces, ahora habla de que hay valores de similitud entre el software de código abierto y el comunismo. Sí, hay. hay sí. Pero eso no quiere decir que el software libre se base en el comunismo para operar. ¿tá? Bueno, ahí sigue el, el, el chat GPT. El chat GPT está muy bien lo que está diciendo, pero... Mmm, realmente no está diciendo nada de Steve Ballmer. Sin embargo, eh, Microsoft, de este lado, al lado izquierdo, sí, acaba de asumir que Steve Ballmer dijo que programar para Linux era programar para el comunismo, programar para los comunistas. Tengo una, una, una imagen de eso, si puedo la voy a poner en el video. Bien, vamos a preguntarle, ¿crees que Steve Ballmer procedió amablemente con los usuarios de Linux? Ayer, este chat que ahora me está diciendo que sí, está reconociendo de a poquito que sí, ayer me decía, esa información no es relevante para ayudarme a buscarte la información. Y yo me empecé a quejar, le dije, está siendo grosera y violenta conmigo. Te voy a mostrar las imágenes también, te las voy a dejar en el video, porque hice capturas de pantalla, gracias a que mi amigo Gustavo Márquez me dijo, toma capturas de pantalla por las dudas, porque esto está cambiando todos los días, pero para que lo veas, ¿no? Network error, ¡uh! ¡Qué lástima! Bueno, a ver. Balmer afirmó que los usuarios de Linux estaban en deuda con Microsoft. Mira cómo van, le vamos sacando con tirabuzón a Microsoft. ¿no? Yo eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Gracias por eh, darme esa información a mí para que yo aumente mi caudal intelectual respecto a esa figura nefasta que estuvo 14 años siendo CEO de una de las empresas más poderosas a nivel de creación de, de productos tecnológicos. Un despropósito total. ¿no? Eh, ta, ahora le gusta el Sí, le va a gustar. ¿Qué le va a gustar Linux legal? No le va a gustar nunca. En el pasado ha sido crítico y negativo en relación a Linux, llegando a calificarlo como un cáncer. Como CEO, estuvo involucrado en una serie de disputas legales con empresas que utilizaban Linux. El tipo iba para adelante, pero así, con soldadito de Microsoft. El tipo. Este, se ve que se, se tatuó la, el, el símbolo de Windows en el pecho, no y, y en la espalda, no sé qué se habrá tatuado. Eh, bien, bien, lo mismo. Sin embargo, ahí se repiten las inteligencias. ¿no? Sin embargo, adoptar una postura muy colaborativa. Se ah, sí, ¿por qué? ¿por qué colaboran? Porque lo usan. Entonces tienen que colaborar si es código abierto. Eh, bueno, la última no tiene sentido porque ayer le hice esta pregunta y, te, y menos mal menos mal que Gustavo me dijo que guardar la captura de pantalla. Porque como no me daba información sobre Steve Ballmer, yo le preguntaba: ¿por qué no tienes esa información sobre Steve Ballmer? ¿Por qué no la tienes? Y me decía: Ah, no, no te puedo ayudar con esto. Eh, esto no es relevante. O sea que la inteligencia artificial de Microsoft decidía qué era relevante y qué no era relevante. Sabes una cosa? Para usar las dos inteligencias artificiales vos tenés que tener una cuenta. Es posible que Microsoft ya se haya dado cuenta que soy la misma persona que ya hizo las mismas preguntas ayer y que estuvo totalmente desconforme con todo esto, porque yo le puse todo negativo, negativo, negativo, que todo como negativo, dije que quería quejarme, dije que funcionaba mal, comparé la inteligencia con un robot mal programado, hice un montón de cosas, ¿tá? Hasta que se me terminaron las, las opciones para seguir interactuando y cerré, cerré la sesión, ¿tá? Bueno, así que por acá te dejo esto, la frutillita de la torta, para que veas que las inteligencias artificiales no son confiables. Es más confiable un artículo de Wikipedia que una respuesta de una supuesta inteligencia artificial. Abrazo grande, salud, entropía Venaria. Or...